Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, especiales y mucho más, así que comenzamos. En nuestra primera noticia tenemos que Avatar Studios ha dado a conocer el regreso de Avatar a través de una nueva serie animada. Esto es porque se encuentran festejando el Día de la Tierra. Probablemente estos especiales saldrán a través de cortos animados que se pueden disfrutar en el canal de YouTube de la serie desde el 24 de abril. También se sabe que a partir de ahora regularmente se subirán videos originales y también realizarán transmisiones en directo. Además de esto, se sabe que la nueva serie es descrita como fan lead. Esto quiere decir que habrá participación de los fans. Por los momentos solo se sabe que habrá más detalles en la cuenta oficial de Avatar el día lunes. Entre otras noticias les traigo algunas novedades de la serie francesa Miraculous Ladybug. La primera es que la serie ha sido renovada para una sexta y séptima temporada. Según la planificación de producción, la quinta temporada está prevista para el año 2022, la sexta para 2023 y la séptima para 2024. Junto a este anuncio se destaca tres nuevos especiales de Miraculous World. Uno será el de Londres para 2022, mientras que los especiales de África y Brasil quedan para el año 2023, además de la producción de dos nuevas películas. La primera prevista para los siguientes meses de este 2021 y la segunda estaría próximamente en producción. Continuando con las noticias, Cartoon Network Latinoamérica nos presenta las novedades que tiene preparada para el mes de mayo. En primer lugar, tenemos que se emitirán los episodios estreno de las crónicas de Gumball todos los lunes, además de los mejores episodios de la serie de lunes a viernes. También tendremos nuevos episodios de series como Unikitty, Animal Loose Show, El Mundo de Cray, Yo, Elvis Rimoldi, The Ninja Go, la nueva temporada de Hermano de Llorel, Los Jóvenes Titanes en Acción y para finalizar nuevos episodios de drama total La Guardería. Entre otras noticias, el pasado 16 de abril se celebró la 48ª edición de los premios ENI, evento que premia la excelencia general y los logros individuales en el ámbito de la animación en 36 categorías. Y aquí te traigo algunos de los ganadores. En Mejor Película tenemos que la ganadora fue Soul de Picture Animation Studios. En Mejor Película Indie, el ganador indiscutible fue Wolf Walkers de Cartoon Saloon junto a Melusin Productions para Apple y G Kids. En Mejor Producción Especial, el premio se lo llevó El Caracol y la Ballena, de Magic Light Pictures. En Mejor Cortometraje, el ganador fue Souvenir, Souvenir, de Blast Production. Y en Mejor Patrocinado, Hay un Monstruo en mi Cocina, de Cartoon Saloon. El premio Mejor Animación de TV o Media Preescolar fue para Las Aventuras de Paddington, una producción de Blues Sub Animation Studio y Nickelodeon. En Mejor serie de TV o media infantil, la ganadora fue Hilda por el capítulo 9 El Zorro Siervo, siendo una producción de Netflix y Mercury Filmworks. Y para Mejor serie de TV o media de público general, la ganadora fue Primal de Yandy Tartakovsky, producida por Cartoon Network Studios. Si quieres saber todas las demás series ganadoras, puedes verlo a través del link que te dejaré en la descripción. Continuando con las noticias, Netflix está trayendo de vuelta la antología animada Love Dead Robots para una segunda temporada. Los creadores de esta serie son Tom Miller junto al productor ejecutivo David Fincher. Love Dead Robots presenta episodios de 5 a 15 minutos creados por diferentes equipos de animación en todo el mundo, desde el 2D tradicional hasta el CGI 3D con realismo fotográfico. Y hablando de cortos, Cartoon Network Studios dio a conocer recientemente el regreso de su programa de pilotos Cartoon Cartoons, lo que nos indica un mayor compromiso del estudio con la producción de cortometrajes animados. Si hacen memoria, muchos clásicos del canal salieron de este programa de pilotos, como lo son Las chicas superpoderosas, El laboratorio de Dexter, La vaca y el pollito, Johnny Bravo e inclusive series como Regular Show y Steven Universe. El programa estará dedicado a mostrar diversas historias, descubrir nuevas voces y orientar a la próxima generación de animadores. El mismo estará abierto a artistas y productores de todos los niveles de experiencia, tanto dentro como fuera de Cartoon Network Studios. Esperemos que ahora tengan oportunidad buenos pilotos como por ejemplo Back to Backspace, El Bosque Olvidado o Trick Moon. Entre otras noticias, recientemente se dio a conocer que pronto se estrenará el episodio 5 de Geluba Boss, así se anunció a través del Twitter oficial de la serie. Por los momentos, lo único que se sabe es que de nuevo tendremos la participación de Stolas, uno de los príncipes del infierno junto a Blitz, y que probablemente sea para finales de este mes, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y aquí seguiremos sin novedades de Hasbin Hotel. Entre otras noticias, Finn y Jake regresan en un nuevo especial de Adventure Time Distant Lands. El mismo se estrenará el jueves 20 de mayo en HBO Max. Este nuevo episodio se llamará Together Again, donde después de un descanso de la aventura, una serie de eventos misteriosos llevan a Finn y a Jake más lejos de casa de lo que nunca antes habían llegado. Cuando se encuentran cara a cara con un monstruoso mal, los hermanos deben unirse para la aventura más grande de sus vidas. Muchos pensaban que el siguiente en la lista sería el episodio de Mentita, pero los creadores ya confirmaron que en realidad ese episodio será el último de estos cuatro especiales, con una fecha aún por confirmar. Y hablando de series de Cartoon Network, recientemente se anunció el lanzamiento de una nueva serie animada latina, llamada Cazadores de Estrellas. Su estreno se tiene previsto para este 25 de abril. La serie proviene de un pitch realizado en Colombia en 2019, donde Cartoon Network Latinoamérica dio la oportunidad de realizar un piloto, y este podría ser mostrado a todo su público. Allí, el ganador fue Cazadores de Estrellas. Su creador es un joven venezolano de 26 años llamado Ricardo Ciobelli, quien participa en todo el desarrollo de esta nueva producción. Ya para finalizar, como saben, recientemente se estrenó en HBO Max el libro 4 de Infinity Train marcando el final de la serie. Adentrándonos en los episodios, nos encontramos con Amelia y Wang Wang antes de que ésta tomara el control del tren, lo que sitúa esta historia entre finales de los 80s o principios de los 90s, mucho antes de la llegada de Tulip. Después de una serie de decisiones a nivel ejecutivo, el programa hizo su parada final con el lanzamiento de esta temporada, aunque el creador de la serie, Owen Dennis, confirmó que tenía planes para más temporadas, una película e incluso un videojuego. En una entrevista con el portal Inverse, Owen Dennis declaró lo siguiente. Tenía muchas ganas de explorar la historia de Hazel y Amelia, sabíamos exactamente cómo iba a terminar, era agridulce y hermoso, habría sucedido en unas pocas temporadas. También escribimos una película sobre el ascenso al poder de Amelia, pero no quisieron darle luz verde. Se trataba de una mujer adulta que lloraba por su prometido y no de un niño, por lo que pensaron que a los niños no les gustaría. También estábamos considerando una temporada con una tulip más adulta que hubiera sido muy divertido, pero probablemente no hubiéramos podido tener luz verde por razones similares. La verdad es una pena que Infinity Train haya tenido que terminar en este punto, dado que aún tenía mucho que ofrecer. Esperemos que en un futuro Owen Dennis logre encontrar un nuevo hogar para Infinity Train. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También te recomiendo que sigas la página de Facebook oficial del canal donde puedes encontrar más noticias. De la misma forma, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y en Twitter. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue...